Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal. Día de hoy estamos en eh, Shinza. Estamos junto a la nata con quien vamos a ir al lanzamiento exclusivo de Bichi Cosmetics en la nueva edición que van a sacar junto a Bichi 21 Vamos a ir a la tienda, vamos a ver. Qué novedades Ahí vamos a ir a ver también Cuáles son los nuevos productos que hay Si ustedes se acuerdan, en mi último video Me dejé la pura embarrada En mi cara El día de hoy, en eh, volago lo mismo en volano, no lo sé Quiero recordarles que me sigan en Instagram Que se los voy a dejar aquí abajo Activen la campana esta de YouTube Porque a veces avisa que suba A veces no avisa que subo videos Yo sé como que para que tú Sabes que yo subo videos okay, um, Vamos a esta aventura que les aseguro Va a ser muy interesante Y espero que como siempre Nadie se caiga en ninguno de mis videos Así que eso, nos vemos. Hola, ya estamos acá adentro y tenemos nuestra invitación oficial para aquí para el lanzamiento de Beauty Cosmetics con Witchy21. Eh, no sé, como que llegamos y pasamos porque como somos invitados y me digo como Uy qué pituto, qué influencer, qué influencer. Sí, bueno, ya. Ya, ahora vamos a ver lo que es esto. Esto es un concealer. ¿Para qué sirven sí. estas cosas? El concealer es para cuando tú tienes ojera o manchitas. Eh puedas eh, tratar de borrarlas un poco entonces este es súper clarito el de chimie y es como diferentes tonalidades eh? si sí. esos son los colores ¿Un light beige, un medium beige ¡Oh! o un lato igual son súper parecidos diferente tipo de piel diferente mancha mira ah, yeah, ese este color moreno. es súper raro verlo en corea ¿Sí? es coreano o sea, podemos decir que Chucky está hecho para las morenas. Sí. ¿Estos qué son? Son Ahora probemos algunos de los colores para que no los probemos todos. Pero, ¿cuáles son como...? A ver ese. Igual tengo que ser súper sincero y la textura de este producto es como... ¿Ustedes se acuerdan? Que antes existían como unas frutillas que las niña se ponían como, en lo, como un bálsamo labial y era una frutillita como que daba ganas de comérsela que era como una pasta. Bueno, es como muy parecido a eso, es como una pasta para los labios Yo me acuerdo que a mi prima siempre se la robaba porque yo gordo siempre hambre Entonces como que, no sé, como que, ay, me dio hambre Pero tiene como esa sensación, como que fuera como esa pasta para los labios Como bien antigua. Pero eso es mi aporte Esto que tienen aquí, se llaman Art Impact, son como sellantes de maquillaje entonces, finalmente, una vez que tú te pones como la base y todas tus cosas tú esto lo pones como para quitarte como la grasosidad que te pueda llegar a dejar Algún maquillaje o algo así Y aquí está lo que para mí es como un producto estrella Son muy lindas en realidad y si uno los ve Ya, yeah, si igual se sabe que algo he aprendido de maquillaje Gracias a Beauty Cosmetics durante todo este tiempo Y debo decir que primera vez en mi vida que veo que los párpados se pueden pintar con algo líquido Y de color café y tonalidades Cafés, cosa que a mí cuando lo vi yo dije, eh, tú me puto explica qué es esto Pero después entendí que esto es como la moda acá en Corea Como de tener un maquillaje, en eh, los párpados más eh, como café Y yo así como, ah, pero bueno, de eso se trata <risa> Y se supone que ese ojo te o sea, ese ojo, ese color te queda en el párpado bonito igual y acá tenemos los art lip tints que son como estos que son para ojos pero estos son para labios y estos son ya tintes tintes directamente que son para usar en la boquilla a ver si nuestra modelo nos puede mostrar los colores vamos a ver el chimi seis sí, que yo las conozco también que yo estoy más que seguro que se fijaron en las uñas de la nata te apuesto que ni siquiera le están poniendo atención al video porque como le encanta a usted andar buscando errores y, y fijarse en cosas bueno, aquí les voy a dejar una foto de los cuatro diferentes colores en los que pueden encontrar este tinte Y también vamos a ver qué tanto duran los tintes en nuestra boca Aquí estamos pasando un paño con acetona, que es un químico muy fuerte para remover el maquillaje Pero no les recomiendo que lo usen en sus labios porque realmente yo una vez lo hice y me ardieron hasta 24.000 años después Así que por ningún motivo lo hagan y si se fijan en el video, el tinte pareciera ser de máxima durabilidad porque aunque estemos pasando este paño con un químico muy fuerte quedan residuos del maquillaje en nuestra piel Estos son los Arts y Lip Liners Que si se fijan, cada envase trae dos personajes Aquí este trae Chini y RJ Ese de acá trae a Suki y a Juka. El este de acá trae a man y a Koya y el de acá trae a Tata y Vali. Así que nuestro modelo nos va a dar a probar. Vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a ir con el Deep Berry. Ese que pasó recién es un Pink Rose. Y este es un Soft Pink. Y este es un Beige Rose. Ya, ahí están los colores finales para que los vean cómo se aplica la mano. Y hay como esta cosa por la de un papelito y te da algún posibilidad de participar por algo o regalar algo vamos a ver es un placer wow, wow. <risa> <One> okay. <risa> no no gané nada <risa> <risa> mientras si yo, -yo llorando en koreanding wow. ellos celebraban gracias por mi dolor yo cuando era un cabro chico tocó eh, rayaba mucho las micro entonces como que eh, no mentira pero como que vi que se podía rayar y dije yo también quiero rayar porque también es de influencer y también es de muy de youtuber hacer todas las cosas que hace el resto entonces como que yo también quería obvio y aquí yo empecé a hacer dibujo y cosas así pero después me di cuenta que lo que estaba escribiendo sonaba un poco feo porque en el fondo era como que Cookie había nacido entre yo y Jungkook y fue como mmm, ya, o sea, sí, como que lo amo igual, pero como que, no sé, igual es raro, ¿no? Aquí me pueden ver igual que un cabrón chico esperando que las tipas de adelante salgan porque yo quería entrar a ese cubito y tomarme un fotito, ¿verdad? Adentro de la tienda uno podía participar en concursos, hacer interacciones en redes sociales, además podías tomarte una foto que te la entregaban ahí mismo con este fondo que está aquí donde ustedes me ven tomándome la foto con Cookie y Y no, realmente estuvo muy genial la gente de Vitico's Cosmetics, siempre es un 7, siempre, siempre, siempre. Ya, hemos salido finalmente de Vichy Cosmetics, también nos hicieron muchos regalitos, así que muchas gracias a los tíos de Vichy Cosmetics que siempre me tratan muy bien, así que eh, realmente estoy muy agradecido por eso. Eso pues, espero que les haya gustado este video, muchos de los productos de Vichy son One los van a poder encontrar en la gente de Chile en la tienda Kimchi Store para que ahí se metan también y las puedan ver. Pero nos vemos prontamente en otro video. Espero que estén muy bien, eh, coman muy bien, eh, alimentense muy bien, eduquense lo más que puedan, respete para que lo respeten, active la campana de YouTube, denle un me gusta a este video y dejen el comentario lo que usted quiera. Nos vemos y eso, bye bye. Oye, agradecimiento especial a la nata que también que nos dio eh, eh, su mano para poder hacerles de modelo en este video. Así que muchas gracias a la nata también por habernos acompañado y gracias nuevamente a Viticos Medis que hizo este video posible. Muchas gracias. Eso.